Hola mis hermanos de Cristianos, en la gloria de la fe que conquista de esa clase virtual de todos los jueves, el Espíritu Santo ha titulado esta emisión, muchas veces piensas que has estado solo, muchas veces estás cuestionando al Señor, muchas veces nos da el Espíritu Santo unos tips que le pasa a mucha gente y uno de, esos, de esas preguntas o esos cuestionamientos es que hay preguntas que, que piensas que no tienen respuesta a tus preguntas. Suena redundante, pero tú preguntas y no hay respuestas a aquellas, aquellas preguntas. Otra que nos dice el Espíritu Santo, piensas que Dios no te está escuchando. Otra que nos pone, nos enfoca el Espíritu Santo en esta clase virtual, en este jueves, hay una promesa de parte de él, una promesa que el Señor hace mucho tiempo te dijo que lo iba a Va a ser el propósito contigo en el nombre poderoso, de su nombre. Y, y el Señor nos lleva a Romanos, capítulo 8, versículo 31. Y el título de este capítulo es más que vencedores. Y dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios lo dice, ¿quién, ¿quién va a estar con nosotros? Si Dios dijo, voy a hacer esto. Voy por medio de ti, voy a ganar una familia. Por medio de ti, voy a ganar a tus compañeros de trabajo, por medio de tu empresa, vamos a ganar esta comunidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor que nos dice, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, su fidelidad siempre va a ser grande, recuerda, su fidelidad siempre está, va a ser grande, desde el, uh, antes, hoy y siempre. El Señor siempre va a ser un Dios fiel, y poderoso el hombre hoy te puede prometer algo, pero mañana se le va a olvidar. A Dios no, en el nombre poderoso su nombre. También en Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un gran propósito. ¿Tú has tenido dificultades? Claro que sí, porque necesitamos ser probados, necesitamos pasar por ese desierto. Y, y esas muchas veces que, que piensas que has estado solo, tú dices, Dios no está conmigo, claro que está diciendo, está procesando. Otra cosa que en lo natural no lo estás viendo, pero en lo espiritual se están moviendo muchas cosas. Y con el tiempo, tú a veces, y aquellas personas que me están viendo, wow, yo ya no soy como el de antes, no reacciono como antes. Cada vez que me dicen alguna cosa, hoy en día ya es, ok, listo. Dios es mi proveedor. Dios es el que me da. Y por eso la misma palabra en Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Dios nos rescató. Dios nos sacó. Dios tiene un propósito contigo, conmigo, con cada uno, con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Declaralo en el nombre de Jesucristo. Números Números 23. 19, capítulo 23, 19, nos dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, él y, no, y no lo hará hablando y no lo cumplirá. mira que el Señor, como lo dicen números, Dios no es un hombre para que se que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, una vez más, te prometió algo. Si te sientes solo, sola, te lo digo do la rodilla busca de su presencia busca del señor él es el único que puede ayudarte no va a haber poder humano eh, de pronto estás en los afanes en lo del mundo eso es temporal y por eso no cuestiones al señor todo llega a su momento todo llega a su tiempo y cuando te llegue el tiempo que ya es ser muy pronto y, y ese tiempo ha sido ah, señor ha sido te ha, te ha sido o te está procesando desde hace mucho tiempo. Otra cosa que tú no te des cuenta. El Espíritu Santo te ha tocado, ya, ya comenzó con tus pies. Siguió por tus rodillas. está aquí llegará a tu lomo, a tu cintura. Y quiere llenarte de, de, de la presencia del Señor. Pero está en cada uno de nosotros que realmente, que el Señor eh, actúe en nuestras vidas. El Señor quiere darte bendiciones. Y como siempre lo digo, y nunca me voy a cansar de decirlo en cualquier emisión de Cristianos en la Gloria, es que yo siempre hablo por lo espiritual. Lo material viene por la añadidura. Así como tú eres obediente y sumiso, humilde con el Señor, el Señor te va a recompensar en público. Como tú oras, como tú te manifiestas realmente con un corazón sincero, con un corazón puro, y realmente estás mostrando con tus actos que tú eres un hijo de Dios, Dios estás glorificando el reino de los cielos. Como le decía eh, hace unos días a una persona, eh, una, a una joven, la, la amo en el amor de Cristo, eh, yo le decía, mira, que hoy en día hemos aprendido que tanto no es de predicar la palabra, de tanto no querer ir a las naciones, sino no es lo que nosotros mostremos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo andemos, cómo nos vestamos, lo que vemos, va a decir que eres un real, realmente un embajador del reino de los cielos. Y es lo que quiere el Señor, que realmente, que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que le ayudan a bien, es que tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de decir que tú eres luz en las tinieblas, y si no, sientes, no estás siendo luz en las tinieblas, hay, hay un problema. Necesitas comenzar a mirarte y examinarte diciendo, ¿en qué estoy fallando? Y pedir al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? Comienza a moldear lo que necesita ser moldeado en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Y es por eso que cuando el Señor nos procesa, mis hermanos, y te, te sientes solo, es porque el Señor no está trabajando, está haciendo algo maravilloso en lo sobrenatural. Darle la gloria y la honra al Señor, porque hoy abriste tus ojos. Darle la gloria al Señor, porque en este transcurso de semana, el fin de semana, pudiste qué? Darle la gloria y la honra al Padre. Hay momentos, una vez más, que el, con tu forma de actuar estás evangelizando. Y va a haber momentos que cuando tengas que hablar, Va a ser momento de hablar a esas personas, pero tu comportamiento, tu forma de ser y tu forma de, de actuar va, va a demostrar mucho que eres un, un hijo de Dios, es ese gran embajador de reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está invitando, mis hermanos, de la fe que conquistan esas clases virtuales, a que realmente seamos hijos de Dios. No seamos... Eh, estas personas que únicamente buscan un Dios por interés. Y es por eso que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 nos dice, si somos infieles, escucha esto, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Qué maravilloso es el Señor. A pesar que somos infieles, a pesar que somos pecadores, a pesar que somos de, mejor dicho, que no nos merecemos las bendiciones, ni las espirituales, ni las materiales, y que le exigimos a Dios muchas cosas, y que nos creemos mejor que Dios a veces. Y mira lo que dice según de Timoteo, si somos infieles, Él permanece infiel. Pero que esto no lo tomes como un hobby. Ah, no voy a ser infiel todo el tiempo porque yo sé que Él es fiel. No, todo tiene su límite en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, Padre la gloria, te pedimos por esas personas que realmente... Te, te cuestiona mucho, Señor. Yo sé que hay momentos que te cuestionamos, hay momentos que no entendemos tu propósito, hay momentos que, que hay muchos hermanos que nos ven, dicen que, ¿qué, qué, me, ¿qué vendrá para el próximo año? Y algo que he aprendido, vivamos cada día. Vivamos el día a día. Vivamos la, el momento. El mañana, ¿qué nos va a sorprender? Si es su voluntad que abramos los ojos, gloria a Dios, y si no, estaremos en la presencia del Señor. Y sabemos que Hemos hecho algo maravilloso, hemos hecho algo uh, hermoso para el reino. Habrá fiesta en el reino de los cielos cada vez que nuestro testimonio, nuestra forma de comportarnos, gane un alma para Cristo. Dirá, ¿por qué él es diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué actúa tan diferente? ¿Por qué habla tan diferente? Te van a preguntar, te vas a acordar de mí, porque me lo han, me lo han preguntado. Y yo siempre lo digo, porque tengo un Dios vivo de poder. Porque en esos momentos es que yo decía porque me siento solo el Señor me con el tipo me, me decía porque trabajé y estaba trabajando en lo sobrenatural para que tú vieras las buenas nuevas de reino a los cielos y hoy me gozo en el Señor y hoy me gozo que cada día el Señor se está glorificando en este servidor y y, y soy luz en las tinieblas sal en el mundo comete errores claro que sí estoy aprendiendo sigo aprendiendo en el nombre poderoso de Jesucristo, seguimos aprendiendo no somos perfectos no soy otro ser humano que cada día estoy, quiero mejorar muchas cosas de mi vida, que me faltan claro que sí, como siempre le digo y lo comparto con hermanos a las personas que están cerca mío de un 10 yo creo que yo llevaría un 20 un 30% eh, un 100% perdón llevaría un 30% me faltaría resto y yo creo que es que el Señor me lleve a su presencia, me seguiría faltando mucho. En el nombre de poderoso de Jesucristo. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, El Señor no se, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para, con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese silencio, el Señor está trabajando. El Señor quiere, una vez más, y lo hemos hablado, quiere darte bendiciones. Quiere prosperarte en lo espiritual. Quieres prosperarte en lo material. Pero el Señor no quiere que tú te pierdas una vez más. El Señor te puede bendecir en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero el Señor realmente lo que quiere, mi hermano de cristianos, en la gloria de la fe que conquistan esas clases virtuales, es que tú realmente lo reconozcas como el Señor. Y como lo dice en 2 Pedro 3, 9, ya terminó ese versículo, dice, sino que, te, sino que todos vengan al arrepentimiento, que tú lo reconozcas, te digo, Señor, perdóname en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que he pecado, que soy un pecador, Señor, transforma mi vida, mi mente, mis ojos, mi corazón, mi espíritu, mi alma, Señor, para celestial, que cuando yo vea a un hombre, a una mujer, lo vea, no lo vea con la mormosidad, que sus pensamientos, Padre Celestial, sean pensamientos de bien. Que sus pensamientos, Padre Celestial, sean pensamientos positivos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Señor, poderoso Rey, te damos gloria y honra y poder. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, mira lo que nos dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos... Mira esto. Esto es hermoso, maravilloso, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El precio del Hijo hace dos mil años. te está haciendo una persona libre, te está haciendo una persona diferente y por eso no te sientas solo, no te sientas sola. El Señor está trabajando contigo, aunque tú no lo veas, no lo sientas. El Señor está haciendo algo maravilloso, te dio un trabajo, te, te ha bendecido. Te cosas de las que tú anhelas. Hay cosas que no te han llegado porque no las necesitas. O hay cosas que el Señor no te las da porque te perderías. El Señor, como lo dice en 2 Pedro 3.9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino es que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. El Señor quiere perder esa alma perder esa vida el Señor quiere utilizarse como ese gran instrumento en el nombre de poder Jesucristo, siempre dándole la gloria la honra y el poder y ya para ir terminando mis hermanos, en la gloria de la fe que conquista, Hebreos 10.23 nos dice mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que hizo la promesa o el que lo prometió pero Leo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió él es fiel aunque te sientas sola, aunque tú lo cuestiones, el Señor no te va a dejar, el Señor va a terminar con lo que comenzó contigo, a pesar de que tu barca esté, mejor dicho llegándose de agua, pero él la va a sacar y si lo está permitiendo es porque él quiere que salga de esa barca, comienzas a caminar desde en esas aguas turbulentas y comienzas a decir: comienza a mirar mis ojos y comienza a tener fe. Y comienza vamos a ir en lo sobrenatural. No me cuestiona hasta ahí, el Señor. Ah, y como lo, lo dijimos en el, al, al comienzo, ah, que a veces piensas que no te escucha, él te está escuchando. Y como lo dijo 2 de Pedro 3, uh, 3 9 sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Arrepéntete. busca al Señor, que en ese silencio que, que está pasando, en ese proceso que está llevando en tu desierto, el Señor está haciendo cosas maravillosas. Te vas a sorprender eh, muy pronto lo que el Señor está haciendo en tu vida y lo que va a hacer. Cosas maravillosas que te vas a decir. Escuché esa misión de la fe que conquistó. Escuché esa clase virtual y el Señor habló lo más profundo de mi corazón. Bueno, mis hermanos, espero que eh, el Señor te haya hablado lo más profundo, haya quebrantado tu corazón como espada de doble filo. Y recuerda que estamos en la gloria para, en la, para hablar de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Internet. Escúchanos también en la aplicación de Cristianos en la Gloria Radio o nuestra aplicación de uh, Play Store. Bendiciones y nos veremos Dios mediante en nuestra clase virtual, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.